Harry Potter y la cámara secreta, y bueno, vamos a seguir. Eh, no me acuerdo muy bien con qué estaba, estaba con 13 cromos, vale. Y tengo que ver por dónde me había quedado, vale, y seguir encontrando los cromos, vale. Acordamos, nos tenemos que acordar que son 24 y tenemos 13. Vamos a ir llegando a la mitad ya. Entonces pues tenemos que acordarnos qué tenemos que hacer. Seguir las arañas. Pues esto ya lo hemos hecho. A ver, espera. El que pone la bolita. Seguir a las arañas. Es que tengo que ir a Gilderoy, a lo mejor. Creo que sí tenía que ir aquí. Es que me tengo que ubicar porque como llevo tanto tiempo sin jugar tengo que acordarme qué tenía que hacer Lleva bastante tiempo la verdad quería desconectar un ratito y bueno ya seguir porque se ve que este juego es duro este juego Hostia, no me acordaba yo que era tan largo nos han la dado siete partes o más está más de siete pues está en la octava la octava parte y sí, empecé yo con el juego en noviembre a principios, o sea, así que llevo como dos meses ¿vale? parece, creo llevo como dos meses algo no por enorme creo que tenía que ir a la clase de pociones sí aparece. ¡Verdimilius! Melius. ¿Cómo ha pasado el Aquí está el cromo Vale, vale, vale Tenemos el cromito, 14 cromos Ahí está Y bueno, pues un cromito más Pues muy bueno, no sabía yo Que me encontraba encontrar con un cromo, nada más empezar Pues ya, lo tengo resuelto el tema Ya cogí un cromo y ala Me salió por aquí Porque me imagino que voy al castillo me he cogido la, la estantería como pues, si fuera por mi casa, sí, vale, lo he hecho bien, a ver si tengo que ir a alguna clase, y a volver Es que no me acuerdo yo que tenía que dar, no me acuerdo la verdad, a dónde tenía que ir yo ahora A ver, tú, por aquí. ¡Qué extraño! ¿Por qué está la puerta cerrada? Será mejor que encuentre otra forma de entrar. Vale, creo que vamos en la dirección correcta. Vamos a ver. Almacén. Señor Potter, estoy un poco ocupado. Profesor, tengo algo muy importante que decirle. Creo que mirte la Llorona fue la niña que el monstruo mató hace 50 años. Puede que sepa dónde está la entrada a la cámara secreta. Eh, bueno, sí, estás seguro. ¿eres tú? ¿Qué quieres? Preguntarte cómo moriste. ¡Oh, fue horrible! Fue exactamente aquí, en este baño. Lo recuerdo muy bien. Me había escondido aquí porque Oliver Horby se estaba metiendo acá en mis gafas. Me metí en un baño y me puse a llorar. Oí que entraba alguien, dijo algo raro, en, en otro idioma. Abrí la puerta para decirle que se fuera al baño de los chicos, y me morí. ¿Cómo? Ni idea, solo recuerdo unos ojos muy grandes y amarillos, y que mi cuerpo comenzaba a flotar, y se alejaba. ¿Dónde viste los ojos? ...junto a los lavabos. ¡Mira! ¡Los grifos están volviendo serpientes! ¡Intenta decir algo, parce. Bien, lo intentaré. ¡Ábrete! Ven a mí. Yo iré primero. Bueno, me parece que no me vais a necesitar, chicos. Así que me voy. Vamos detrás de ti, Harry. ¿Verdad, profesor? ¡Dios mío! Ron, estás bien. Ron, sí, yo estoy bien, pero Locar no. Le ha dado su propio hechizo desmemorizante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, no podemos atravesar esto. ¡Ah! Tardaríamos años. Solo se puede hacer una cosa. Tú espérame aquí Vendo. y yo seguiré. Ginny lleva horas aquí abajo. Si perdemos más tiempo, podría ser demasiado tarde. Vendo. Vale, Harry. Yo mientras iré quitando las piedras para que puedas cruzar luego. ¡Dependo! ¡Hombre diosa! Wingardium Leviosa RUARRA! Ah! Ура! Uh -oh. Esperar, vale. A ver qué tal. No, casi ya visto cómo hemos logrado la... la otra parte que nos ha costado muchísimo. ¡Fuerra! Pues hay dos, esta parte jodida. Nada, esto es cuestión de habilidad y luego ya te vuelas, pero es que... ah, que... vale. ahora este baja, me parece. Y este sube. que metes aquí. Vale. Entonces yo aquí, me voy por aquí, pues tengo por aquí, pero es que de los dos. tiene sí que haber algo aquí, hay que, hay que idear algo aquí, porque no me pueden ver tan fácilmente. Uno va para un lado y otro va para el otro, entonces yo tengo que ir detrás de este, para que no me pille, claro, para que pueda pasar. Esa es la idea, ¿no? Vale, un minuto por aquí. Y este baja. Y este baja y este igual. ¡Fuerra! ¿Ves? Con lo cual aquí no sé qué puedo hacer. Y si yo estoy... Pero no sé si te estoy atrancado. Y vamos. Y se cruzan los dos. Parte es dificultoso, es que se cruzan, vale. ¡Fuerra! Vale. Se cruzan, es que se cruzan, se cruzan. Ay, lo tenía, tío. Que me ha visto, tío. Lo tenía. No, eso es algo así. Es algo así esto, cosa vale porque ahora el otro baja ahora los dos bajan me parece este baja por aquí este bajan por aquí bajan los dos aquí Uf. vale ya está, ya está ya está ya está ya está ya está ya este es jodido ¿eh? cuidado para... Que me pilla esto, a ver. ¡Upa! Vamos, vamos, lo logro, lo logro, lo puedo lograr. ¿Estás? ¡Ah, coño, joder! Ya, ya, ya, se ya, esto, esto, Tenemos todas las plataformas ahora sí chicos, perfecto eh... Supuestamente, claro, es por aquí ya eso es Vale, pues ahora sí lo tendríamos, perfecto Y haríamos supuestamente A ese duelo Me. Creo. Iríamos a ese duelo Pues he tardado. Es un juego bastante largo. No sabía que era tan largo. La cámara de los secretos. Sinceramente. Es largo, muy largo. Míralo, ahí está. El y ahora sale. ¡No esté muerta! ¡Despierta, por favor! Está viva, pero por poco tiempo. Ginny lleva meses escribiendo en el diario, entregándome su alma. Me he ido volviendo cada vez más fuerte, hasta que he podido pasarle algo de mi alma. Ginny Weasley abrió la cámara secreta, escribió amenazas en las paredes y mandó a la serpiente de Slytherin a los sangre sucia y a la gata de Filch. Me temo que Ginny me lo ha contado todo sobre ti, Harry. Decidí enseñarte cómo atrape al tonto de Hagrid para ganarme tu confianza. Siempre quise que alguien siguiera mis pasos, que terminara el trabajo de Salazar Slytherin. Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin, así que traje a Ginny aquí abajo mientras esperaba. Tom Ridley era el nombre de mi padre, un sucio no mágico. ¿Lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort. Ahora, Harry, te voy a enseñar una cosa. Háblame, Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts. Este es el masilismo, esto es, no es lo mismo, el basilisco. No Hoy, ahora. La espada de Godric Griffith with <laughs> No tengo todos los cromos, ¿eh? porque lo quería hacer y tal, eh. Ah. Uf, chaval, pues no cuestan estos duelos, joder. Todo estaba en silencio. Solo se oía el goteo de la tinta que aún manaba del diario. El veneno del basilisco había abierto un agujero incandescente en él. Harry se levantó temblando. La cabeza le daba vueltas como si hubiera hecho un largo viaje con polvos flu. Ginny gritó estremecida. Fui yo, Harry, pero yo te juro que no quería... Ridley me obligó, se apoderó de mí. Harry le dijo que no pasaba nada, que Ridley y el basilisco habían muerto. Venga, Ginny, vámonos de aquí. Se oyó el batir de las alas y subieron volando. El aire helado azotaba el pelo de Harry y cuando empezaba a disfrutar del paseo, el viaje por la tubería terminó. Los tres fueron saltando al suelo mojado del aseo de Myrtle la Llorona. Harry les contó todo. Estuvo cerca de un cuarto de hora hablando sin que nadie lo interrumpiera. Les contó que oía la voz y que Hermión se había dado cuenta al final de que lo que oía era un basilisco en las tuberías. Que Arago le había dicho dónde había muerto la última víctima del basilisco hacía 50 años, que había supuesto que se trataba de Myrtle la Llorona, y que la entrada a la guarida del basilisco, la cámara secreta, podría estar en el baño en el que ella vivía. El profesor Dumbledore les explicó que 50 años atrás, Lord Voldemort, como Tom Ridley, de 16 años, había encantado su diario, y que el diario había encantado a Ginny. Más tarde, Harry consiguió liberar a Dobby, el elfo doméstico de Lucius Malfoy, que lo tenía como esclavo. Había sido él quien había puesto el diario de Tom Ridley entre los libros de Ginny Wesley. Harry volvió a ser, una vez más, el niño que vivió. Y la duda es que yo no sé si ahora... Vale, ahora habrá lo de las casas. Por fin vamos a ver quién gana sí. este año la Copa de la Casa. Y no sé si podré reconectar cromos. No vamos a ver quién gana. Ravenclaw. 90. Hufflepuff. Hufflepuff Bien. A ver Slytherin, ¿en cuánto? Slytherin No, hemos ganado A ver cuánto nosotros, espera ¿Cuánto hemos cogido al final? Gryffindor Bien. Gryffindor es la casa que más puntos tiene. Gryffindor. Pues qué bueno. Sinceramente es un juegazo de la infancia. Muy bueno. Y que recomiendo. En esta vez no he podido conseguir todos los cromos. Me he quedado casi pues, terminándolos en 14 o 15 pero a mí me ha gustado mucho sinceramente y bueno pues nos veremos en nuevos juegos puesto pues será el año que viene ya que es el último gameplay que hago de este año y bueno espero que os haya gustado que hayáis disfrutado yo soy más gaming me despido y nos vemos adiós